de recuerdos para olvidar ahora tus labios mueren en otro destino y los míos susurran que todo es distinto Dios que sé que hay que